Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 3 de la tarde, haciendo que tu tarde de martes se convierta en la mejor tarde de tu vida. Pero hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy vamos a hablar no solo de lo negativo de un deporte, de lo que sucede exterior a grandes instituciones, sino también de lo que se está haciendo para modificar esta imagen y el trabajo desde los más chiquitos del rugby a los más grandes. ¿Cómo está trabajando la Asociación de Rugby de la Provincia de Buenos Aires con este tema de la violencia que tanto abraza a los rugby de todo nuestro país Para eso estamos en comunicación telefónica Con el psicólogo Miguel García Lombardi A quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto Gracias bueno, por la invitación No, gracias a vos porque la verdad queríamos contar un poquitito A veces el deporte se ve manchado por un grupo reducido De, de deportistas que no son todos lo, lo mismo, ¿no? No, pero eh, creo que el asesinato de Fernando Baezosa hace casi justo un año nos está mostrando una situación que se repite, que se repitió, que tiene antecedentes y de la cual, por suerte, creo que el rugby tomó nota y empezó a, a trabajar para mejorar, ¿no? Porque si bien es cierto como vos decís, eh, no son la mayoría, no son todos, tenemos problemas que eh, tienen que ver con la formación, que tienen que ver con el crecimiento, que tienen que ver con la capacitación de entrenadores, de dirigentes, con algunos este, usos, ideas, prejuicios que arrastra el rugby de muchos años. Uh -huh. y que Creo que, que este año lo que hicimos fue trabajarlos, meternos para adentro, tratar de entender, de construirnos. Me parece que es un tema bastante complejo, ¿no? Totalmente. Yo tengo, no sé si será una creencia, pero desde mi época, te estoy hablando de unos 20 años atrás, cuando un chico era chiquito de cuerpo, decía, bueno, está bueno que practiques rugby para adquirir personalidad. Y vos veías la transformación del cuerpo que termina siendo un arma, ¿no? Eh, según cómo lo uses. Y veías la personalidad como diciendo, acá estoy, no tengo miedo. ¿Tiene algo que ver? Sí, sí. Vos dices en un, en un punto que... Eh, primero quiero aclarar que soy psicólogo social, no soy psicólogo clínico. Eh, y, y bueno, sí, tiene mucho que ver y justamente es parte de las cosas que nosotros nos pusimos a revisar para entender por qué, reiteradamente, muchos jugadores de rugby están envueltos en episodios de violencia, en riñas, uh -huh. en este tipo de situaciones que, que, que si bien no tienen nada que ver con el deporte... No podemos mirar para el costado y de decir el rugby no tiene nada que ver. Algo tiene que haber. Bueno, una de las cosas que, que estamos revisando es esto del entrenamiento y vos hablaste del de cuerpo como un arma. Y realmente un jugador de rugby eh, desarrolla un poder físico que es muy fuerte. Sumado a eso que se acostumbra muchísimo a recibir y a dar golpes dentro de un contexto reglamentario... ...golpes que tienen que ver con un juego de contacto... ...y al mismo tiempo desarrollan una, una seguridad... ...eso les da una seguridad y lo que se llama resiliencia... no ...capaz de tolerar uh -huh. frustraciones... ...hacerse cada vez más tolerante a ese tipo de situaciones adversas... Que, ...que te da la vida. Se recomienda, y yo recomiendo, sigo recomendando el juego del rugby... ...porque es un deporte en equipo... ...donde juega el gordito, el chiquito, el alto, el flaco el rico y el pobre hoy al, en el rugby juegan eh, personas que no tienen demasiado dinero y como siempre personas de clase este, bastante más eh, acomodadas, pero, pero el rugby cambió también la transformación social igual lo que es curioso es que sigue generando como un estatus distinto jugar al uh -huh. rugby y bueno, nosotros hicimos 80 talleres pasaron 8000 personas la unión de rugby de Buenos Aires que es la que me contrató yo le propuse una, un trabajo que es largo y que es armar red, de básicamente reflexionar sobre esto, sobre lo que vos decís. Eh, ¿Son violentos? ¿No son violentos? ¿Por qué son violentos? ¿En dónde está la raíz? Hay ¿Qué? un tema también que tiene que ver con viste con la formación de grupos. Nosotros en el rugby trabajamos todo el tiempo en equipo y le damos mucho peso al equipo y se arman sus grupos, están los forward, están los tres cuartos, están la pareja de medios, están... La primera línea, es decir, es un deporte que hay 15 personas, es el más numeroso de los que existen, hay 15 personas adentro de la cancha armando distintas sociedades. Pero siempre esto genera... Por eso es muy bueno para trabajar en empresas, en organizaciones, porque es muy solidario, es una red de trabajo y, y tenés que tener claro que hay gente que empuja, ayuda a saltar a otro y no toca quizás la pelota durante todo un partido, y eso le hace un trabajo de, de pensar mucho en el otro. Seguro. Vos estás hablando de un trabajo en equipo. Eh, esto de encontrar el líder dentro del equipo, ¿ustedes trabajan más en estos talleres específicamente? ¿Hay un trabajo personal con el líder de cada equipo? Eh, a ver, nosotros creemos... Yo acabo de publicar un libro que se llama El Poder del Equipo, que está en venta en Cozumel, digo, para los que quieran comprarlo. Me interesa. Este, yo, yo me quedé a vivir en Cariló, todo el año viví en Cariló y coordinamos los talleres por Zoom. Bien. Eh, el concepto de líder eh, que yo manejo es un concepto bastante distinto al tradicional. Eh, el líder, hay un líder formal, que es el capitán, eh, que es elegido por el equipo, en algunos clubes lo eligen los entrenadores, pero hay que trabajar sobre una red de liderazgos. Eh, en el rugby, como en cualquier deporte, el que lleva la pelota está liderando el equipo. El que lleva la pelota en ese momento está decidiendo por todo el equipo. Lo que haga va a afectar a todo el equipo. Por lo tanto, nosotros trabajamos con un concepto de que hay una red de líderes, de personas que lideran una situación en un contexto, en un aquí y ahora. Entonces nosotros, si bien trabajamos con líderes, trabajamos con equipos. Porque si en el, en el grupo que atacó a Fernando Baez Sosa hubiera habido uno que hubiera... Pensado distinto, como pedimos en el rugby, en el juego, que piensen distinto, que entiendan lo que están haciendo, que toman noción de la situación, que tengan eh, claro cuáles son los valores y cuáles son los disvalores, seguramente alguno de esos propios chicos se hubieran frenado y a alguno habría armado una cadena en contrario de esa agresión. No sé si se uh -huh. entiende lo que digo. Es decir, si sí, hubiera así frenado. Grupos, ¿no? Así como en los grupos hay una escalada y se llama efecto manada, y se llama. También en los grupos tiene la posibilidad de, de autorregularse. Por eso hay que trabajar en la autorregulación de los grupos, de los equipos, de cada uno de los chicos. Primero hay que enseñarles individualmente a manejar su reacción y que sea una respuesta operativa, y no a, a meterse en una agresión en donde se cosifica al otro se lo trata como enemigo se lo ve como alguien menor a eliminar, eso es muy propio de la guerra uh -huh. no es propio del deporte y creo que parte en la sociedad por ahí en general pero en el rugby en particular se empezó a exacerbar esto de que el otro es un enemigo, en el fútbol también pasó y llega a instancias de violencia, pero ahora los enfrentamientos entre hinchadas por suerte están, bueno no hay partidos visitantes, llegó a ese extremo, pero esto de, de, de jugadores de rugby atacando y agrediendo a otro tiene también que ver con un malentendido básico de lo que es un deporte de contacto distinto a un deporte de violencia. Perfecto. Esta reacción que tuvieron eh, los que atacaron, los que mataron a Fernando, con respecto a Pablo Ventura, después de haber pasado ...una situación de detención... ...de estar ahí adentro... ...de saber que la, que habían matado a una persona... ...acusar a un inocente... ...¿qué pensás al respecto? No sé, me parece que... ...hay una... ...hay un problema... ...hay, hay veces que hay grupos de personas... ...que empiezan a desarrollar... ...una serie de creencias... ...y trastornan una cadena de lealtades... ...de objetivos grupales y promueven lo peor de cada uno en vez de promover lo mejor de la humanidad de cada uno. Uh -huh. Lamentablemente estos fenómenos grupales existen, hay grupos que se estructuran en base a ideas muy confusas, muchas veces la sociedad genera también estas cuestiones. Eh, acá lo que nosotros estamos trabajando es por entender que, que puede haber avisos de esto, en parte... En la investigación y en el trabajo Nos dimos cuenta que había avisos Del comportamiento de estos chicos En su ciudad de origen Que había avisos en las reacciones ante la frustración Entonces Nunca hay una generación espontánea De un grupo ni de un equipo Un grupo de amigos eh, se va construyendo Se va estructurando También que puede haber ha Habido lo que se llama efecto manada Que es el, la, el aceleramiento de, Ante una situación de amenaza Y vamos a destruir al que nos amenaza, y, y ahí cada uno compite por ver quién es más mmm, audaz, violento, eh, arriesgado. Eso tiene que ver con el concepto de riesgo, que está en, emparentado con un concepto de masculinidad. Yo soy macho, me la tengo que bancar, tengo que ir para adelante. Es un concepto de masculinidad hegemónica que hay en la sociedad argentina, y esto quizás también tenga que ver con que bueno, delato a un inocente porque lo más importante es que nosotros como grupo nos salvemos. También es buscar un chivo misario, ¿no? también es poner el problema afuera y no asumirlo, también es evitar hacerse responsable, cosa que muchas veces hacemos cotidianamente. no. Pero bueno, de esto es lo que hay que trabajar y lo que estamos trabajando, revisando, pensando. Es muy complejo, es muy difícil. Estamos muy preocupados en que no vuelva a suceder nada parecido nunca más. Total. Pero eh, pero es un trabajo de muchos años. Hay que trabajar mucho en, alguna, en en algunos aspectos culturales que tiene. O si querés de hábitos, malas creencias que tiene el rugby, con esto de cómo hay que ser. Eh, eh, trabajamos mucho los bautismos. No sé si sabés que había bautismos que eran muy obligatorios, muy espantosos, de mucha violencia. Para un jugador que debutaba en primera la pasaba mal realmente y bueno eso es la como una... la malteada de feliz cumpleaños claro peor te decía. era uh -huh. bastante peor que una malteada la malteada o, o, digamos es un poquito un ritual que que pero bueno los rituales de iniciación tiene mucho que ver con cuál es el objetivo y el objetivo acá era preparar a alguien para que se banque todo lo peor como si el partido fuera todo lo peor y en realidad el partido no es una batalla, es un juego es un deporte claro. se gana te se pierdes se empata punto no se muere nadie, ni, hay, ni pasa nada tremendo lo mismo que en el fútbol alguien en el fútbol alguien desciende y bueno sí, pierden plata, jugadores entrenadores, en el rugby los que descienden juegan en el son los mismos que van a jugar el año que viene en el equipo y el entrenador hasta es el mismo probablemente entonces sí. hay un dramatismo instalado que tampoco ayuda y esto tiene que ver si con el exitismo de la sociedad, con valorar solo que los logros son solo salir primeros o, o, o el... cosas que no son ciertas el logro es el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad, el respeto ese es el logro no tal cual es un poco el camino qué estos talleres que estuvieron realizando durante todo este año eh, fundamentalmente en qué consisten Mira, eh, la URBA generó una comisión que estaba Martín Carrique, Luis Martín Herrera, Facundo Sazone y trabajó empleó a mi a mi hija que es antropóloga y que trabajaba conmigo en la consultora. Y lo que hacíamos, lo que hicimos fue primero formar una red de referentes de la formación, o sea, yo propuse que por club hubiera una persona especializada y responsable, así como hay por club entrenador de scrum, capitán general, este, entrenador, head coach, que haya un referente de la formación y la mejora del comportamiento por club. A esos 91, son 91 clubes en la urba, lo que hicimos fue entrenarlos en eh, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, bautismos, terceros tiempos, efecto manada, eh, bueno, ya dije, comunicación, eh, el, el, el tema del comportamiento del público. A partir de después de esos talleres se formó un grupo de coordinadores que nos acompañan, que son veintipico, que son representantes de clubes, que por su vocación, su capacidad, su característica, participan del equipo ampliado. Y a partir de ahí hicimos más o menos 70 talleres con entrenadores, jugadores, dirigentes, jugadoras, entrenadoras, eh, jugadoras de hockey, de eh, madres, padres de todos los clubes de la, de la provincia de Buenos Aires, de la URBA, digamos, trabajando en lo que se llama el proceso de deconstrucción, de entender cómo somos, cómo tenemos que mejorar, cómo formar a los chicos, por qué no gritar, por qué el modelo, del entrenador, el modelo el, por qué el entrenador es un modelo de comportamiento, cómo se forma un grupo, trabajamos sobre eso, qué uh -huh. problemas tenemos, cómo mejoramos... Si hay antecedentes, si hay peleas en los clubes, si las hubo, y lamentablemente el 85% dijo que sí, que había problemas. Claro. Por lo tanto nos pusimos a trabajar, la encuesta fue una encuesta interna que hicimos en el mes de marzo, abril, y nos dio que el 90% decía que tenía problemas de violencia. Esto también pasa, lo vemos en la calle a veces, este, en, las, en la escuela secundaria, entre diferentes divisiones, entre diferentes colegios, ¿no? también la violencia, como un hábito, de encontrarse para pelear. Hay un tema que, que por ahí tiene que ver con el... el... Yo, cómo, me, ¿Cómo me construyo mi identidad? ¿no? ¿Me diferencio de los demás? A partir que pertenezco a un grupo, que no pertenezco a un colegio, que pertenezco a otra a otra no sé sector social y me y, y, y discrimino y me discriminan y entonces yo marco la cancha y en ese marcar la cancha el comportamiento de un grupo se acerca más a la manada que es el efecto de eh, creer que el otro es un enemigo y que el otro va a conspirar contra mi identidad o no me respeta y me parece que tenemos que trabajar también mucho ahora yo tengo una mirada distinta porque también hay un montón de chicos que no se pelean, hay un montón de clubes que claro. no tienen problemas. Creo que, que el, creo que nuestra juventud además tiene un montón de valores que nosotros no teníamos. Eh, trabajamos uh -huh. mucho la cuestión de género porque los jugadores las jugadoras nos están pidiendo una mirada distinta. Uh -huh. y, la, y la heteronormatividad implica, bueno, mucha más violencia porque se resuelven las cosas a las piñas, como... A ver, a mí el mandato, yo tengo 65, este, Karina, el mandato era las cosas, los hombres las arreglan a las piñas. Y esto cambió, esto tiene que cambiar, esto la sociedad pide que sea en, en una sociedad democrática, se arregla con las instituciones de la democracia, hablando, escuchando. Y me parece que está muy exacerbado el odio eh, y que hay gente que promueve el odio, lamentablemente. Uh -huh. Y me parece que eso, ver al otro como... Como distinto, humano, semejante, respetable, o ver al otro como un eh, troglodita, o ver al otro como un inferior, o como un negro, o como un cabeza, me parece que genera mucho odio. Y Ajá. ese odio no, no ayuda a pensar, a calmar, a construir, a establecer vínculos respetuosos, humanos, de crecimiento, no de tolerancia, sobre todo. Sí, la verdad que me quedaría hablando mucho más tiempo. Me encanta que estés viviendo en Cariló, porque te vamos a tener más seguido por acá. <risa> cuando quieras, cuando quieras. Vas a cuando formar parte, tomar, me parece, y, de la radio. Y, como quieran. Estoy a, a disposición y me encantaría colaborar en todo lo que necesiten. No, está muy, es muy interesante, porque cuando hablamos del deporte estamos hablando de nuestra gente, los más jóvenes. Lo, lo que significa, ¿no? Las bases. Pero antes de despedirte, Miguel, me gustaría saber: con esta cantidad de talleres que realizaron a un año, ¿qué logros tuvieron? Yo sé que es para largo plazo, como vos decís, pero un mínimo logro, algo. La, el logro más importante es decir, tenemos un problema. Bien. Este es el logro más importante: reconocerlo. Y, y reconocerlo es la primera la primera lo que dice va a decir cualquier psicólogo cualquier sociólogo decir tenemos un problema hay distintas características cada uno dice bueno no somos únicos responsables está la familia pero yo que lo que a mí me gusta decir a ver yo soy responsable de lo que digo y esto para que te, para que me entiendas bien yo no ponía el tema de la violencia en la agenda en las charlas con mis jugadores yo no me focalizaba en eso, ¿entendés? No es que los demás, yo que tengo buena formación humana, que me dedico a esto, me olvidaba de hablar del tema. No estaba en nuestra agenda. Bueno, lo pusimos en la agenda, la pandemia ayudó, por supuesto, porque no hubo juego, lamentablemente. Eh, hablamos, cambiamos el concepto de bautismo, están prohibidos por la urba los bautismos violentos, denigratorios y discriminatorios. Eh, vamos hay un compromiso de trabajar el comportamiento al costado de la cancha que se había deteriorado mucho el rugby es un deporte muy respetuoso de, del rival del referí y, de, y del otro y esto esto se tergiversó esto no es más así se silba en muchas canchas cuando alguien va a patear un penal y, y creo que nosotros logramos instalar trabajar y proponer cosas cada club va a tener que presentar un plan de trabajo de mejora del comportamiento de todo el club, de dirigentes de jugadores y de entrenadores logramos instalar el tema de género hablar de que la masculinidad tiene que el, el ser homosexual no puede ser denigratorio para, para un chico, tiene que ser una opción de su identidad sexual y esto lo tenemos que trabajar mucho porque está muy estigmatizado en nuestro rugby, hicimos talleres donde participaron jugadores de Sirvo Pampas, que es un club este, conformado por la comunidad LGTB uh -huh. y y creo que en eso el rugby se metió para adentro, reflexionó la UAR también, hizo lo suyo que es la Unión Argentina de Rugby pero los 91 clubes trabajamos mucho, reflexionamos mucho nos dolió y nos duele mucho la muerte de Fernando, mucho, muchísimo yo fui tres veces a ver el lugar donde lo mataron porque no quiero dejar de trabajar en el tema porque creo que tengo un compromiso Social. con ese tipo y, y, y creo que tenemos Toda la gente que... Nos, durante años nos llenamos de orgullo hablando de... Tenemos que tener claro que para seguir orgullosos tenemos que decir estamos cambiando, estamos mejorando y tenemos que claramente desterrar cualquier comportamiento violento. Y en eso estamos. Empezamos. Te diría, este año empezamos. Perfecto. Bueno, eh, la verdad es que me parece muy buena tu, tu propuesta, lo que llevas y lo que están haciendo desde hace un año. Esperemos, como todos, que esto cambie por, por el bien de la sociedad y de nuestras jóvenes. Gracias, Miguel. Gracias muchas por gracias. estar acá. No, muchas gracias, Karina, vos por, por esta oportunidad de, de explicar lo que estamos haciendo y nuestra visión. Muchísimas gracias. Estamos gracias. en contacto. Gracias. Un beso. Chau. chao chao Hermosa entrevista, ¿eh? Muy interesante para escuchar. Esto es el comienzo porque seguramente va a haber muchas cosas más que se están haciendo con el rugby. Eh, la muerte de Fernando despertó en cierta manera esto este problema, como decía Miguel, hay un problema de violencia y hay que tratarlo, hay que ir por la raíz. Quédate con nosotros, quédate en la tarde del magazine, ya venimos.